Sí, gracias, presidente. Desde nuestro grupo hemos hecho cinco enmiendas que, en nuestra opinión, contribuyen a pulir y enriquecer esta propuesta tan interesante que nos trae a debate hoy el Partido Nacionalista Vasco. Empezando por nuestra primera enmienda, la primera enmienda es de adición y en ella proponemos añadir un nuevo punto que para nosotras es capital y es que la descarbonificación industrial y comercial del transporte empieza y acaba en una buena red y servicio de transporte público colectivo. En las últimas décadas hemos visto cómo la atención política se centraba sobre todo en servicios de alto standing como la alta velocidad y el reto de la descarbonificación nos exige apostar decididamente por la mejora, establecimiento, y planificación de una red pública de transporte urbano e interurbano que sea intermodal, segura, universal, económicamente accesible y de calidad con unos horarios regulares bien diseñados y cadenciados que maximicen su funcionalidad y que cuenten con una financiación justa y suficiente en línea con lo que se acordó por la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados a propuesta precisamente de mi grupo parlamentario Unidas Podemos en Comú Podemos en Marea el pasado mes de septiembre y que salió con la, aprobado por unanimidad. Y es que no hay man mejor manera de reducir las emisiones del transporte de viajeros por carretera que reconduciendo ese flujo de pasajeros como usuarios de un transporte público colectivo de calidad. Por lo demás, nuestro grupo sí apuesta y cree en la necesidad de la completa electrificación de la red ferroviaria española, pues la modernización y puesta al día de la red pasa necesariamente por ese punto. Respecto a las enmiendas 2 y 3, lo que señalan es la improcedencia de considerar los biocombustibles o el gas licuado del petróleo como combustibles ecológicos o aún de transición. El gas ofrece pocas ventajas a la hora de reducir la contaminación y, en cualquier caso, no debemos olvidar que es un combustible fósil y, por lo tanto, genera eh, gases de efecto invernadero. Sustituir un combustible fósil por otro no es una opción en el actual contexto climático. El biodiesel obtenido, por otra parte, de aceites vegetales, que representa el 70% del mercado de agrocarburantes de la Unión Europea, genera emisiones alrededor de un 80% más altas que el gasóleo fósil al que sustituye. Y las emisiones procedentes del biodiesel obtenido del aceite de palma y de soja son incluso dos y tres veces más elevadas respectivamente, según informes encomendados por la propia Comisión Europea. Y Por si esto fuera poco, en el caso de España, el 83% del aceite de palma importado se usa para la fabricación de biodiesel y el cultivo de la palma aceitera como monocultivo tiene efectos devastadores sobre las economías domésticas y locales allá donde se impone y muy especialmente sobre la biodiversidad que se arrasa en las tierras tropicales, sustituyendo los más valiosos bosques lluviosos por monocultivos estériles. Y, por último, la, la enmienda al punto 4 tiene por objeto reconducir las subvenciones a la adquisición de nuevos vehículos. porque no tiene sentido, desde nuestro punto de vista, que se incentive con dinero público la adquisición de vehículos diésel y gasolina Euro 6? pues Estamos hablando de tecnologías que son más eficientes, sí, y al tratarse de vehículos nuevos parece una obviedad, pero aún son... Eh, eh, vehículos convencionales y, sobre todo, son fósiles. La inversión, en, desde nuestro punto de vista, debe ser en las energías neutras o casi neutras y, desde luego, ni en convencionales o temporales, sino en energías de futuro. Muchas gracias. Gracias, señora Jiménez.